Hola chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar trayendo Need for Speed Most Wanted De, de juego carreras Y vamos a dar a Chris para comenzar Vamos a crear un nuevo perfil a ver Vamos a llamarnos eh, Gustavo no, al revés y listo, hasta ahí nomás. da y ya está. Ahora sí si podemos comenzar el modo carrera. ¿eh?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 Patrullas nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitaré todas las unidades disponibles. A ver, vamos a alcanzarlo. Si lo pasamos estaría mejor todavía. Al de unidades. Se perdió de vista el vehículo. Uy, el... tenemos que doblar bien y a ver. Por acá, por izquierda. Por, por, por, por, corre, corre, corre, corre. Listo. Se nos acabó el nitro. <risa> Oye, algo le pasa a tu muga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. No, no, mi carrera no. ¿Quieres es esta policía? Sargento Cross Lo Chuta Oh, tío Te has equivocado de calle, ¿verdad? Oye Qué coche tan bonito Indicadores, cambios, ruedas ¿Hay algo más o es todo un maquillaje? Me gustaría echar un vistazo Bajo el capó <risa> Buena idea. Te contaré lo que va a pasar. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. ¿Sabes? Me parece que aquí hay algo raro. ¿Puedes llamar a una grúa? Parece que tus días como corredor han terminado. Deja que te cuente un secretillo. Las carreras en Rockport son historia. Tengo una preciosa sorpresa para vosotros, chicos, y espero que la disfrutéis. Ahora del coche Atención patrullas, varias unidades persiguen a gran velocidad a múltiples vehículos que tratan de evadirse Que las unidades cercanas dejen lo que tengan entre manos y se pongan en camino Oh, en la puerta La próxima vez, no tendrás tanta suerte ¿Qué va a ser, causa? No la hagas oh, No, hijo de tu... Wow, no. el carrito no. Bonitas rayas. Acabó. Ah, Dos días después. Venimos por aquí sin chocar eh, porque cada vez que chocamos perdemos mucha velocidad así que nos conviene no chocar. Vamos... Aquí, aquí. Uy, lo dejamos atrás. Sí. No, no, no choqué. A ver, a ver, a ver, corre, corre, corre. Ah, sigue atrás, no hay problema. A ver, por aquí, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, Listo Derecha, derecha, no Ya, casi, no, muy bien, no, no, no Ahora sí, estamos bien, estamos bien Ya recuperamos la velocidad, ya Vamos a girar en... En... Más cerrado, para... Correr más cerradas A ver, por aquí Corre sale nitro uy uy uy no no no no no, no. uy no ya entonces que sale nitro por el pasto no porque nos entejea mucho tenemos que ir por la pista o por la vereda máximo por aquí es un atajo uy es que casi corre corre corre corre corre y Ganamos. No, mil de dinero A ver qué ¿Qué te he dicho? Razor, tío, estaba siguiéndome Cállate Razor Otro amante de la mecánica con ganas de acabar mal Ahorrate el disgusto y saca esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el Buga es la caña. Más rápido que cualquiera de estas. No conoces tus propios coches, cariño. Tu Buga no tiene la menor oportunidad. <risa> Mi 60 footer, cuarto de milla Apuestes lo que apuestes Puede con cualquier cosa Incluido ese boga trucado En ese caso, ¿dónde está la pasta? Cinco de los grandes Cinco de los grandes Los apuesto a que mi chico acaba con eso. Cinco millas ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con oh, nadie no. Y nunca acepto órdenes de una tía Que acaba de aparecer él es el número 15 de la Black List Te falta mucha reputación para correr contra él Gracias por la información ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta ¿Por qué no apostamos 10.000? Vale, ¿quieres subir las apuestas? Pues a lo grande sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Cuando acabe contigo, no quiero volver a ver tu jeta. Oh, no en el carro, causa abusivo son ¿no, de eh? un Mercedes